lo que son artesanías y souvenirs en madera. Eh, también trabajamos souvenirs con identidad. Eh, básicamente lo, lo que nosotros hacemos, nosotros también realizamos muebles, entonces lo que queda de los muebles que realizamos, lo utilizamos para hacer eh, lo que son este tipo de artesanías. Ahorita pues eh, los diseños que hacemos los hacemos totalmente personalizados, a gusto del cliente, y también estamos innovando lo que son los bolsitos en madera, ¿verdad? tanto para este, lo que son mujeres o también para varones, ¿verdad? Eh, lo que son valijas o, o, o para eh, meter computadoras, también estamos innovando. Básicamente eso es lo que hacemos, ¿verdad? Y como les decía, eh, diseños con identidad, ¿verdad? de arte precolombino y este, cualquier tipo de artesanía que también nos, nos soliciten los clientes. ¿verdad? ¿Dónde están ubicados? Que eh, nosotros somos de Urnes, de Agua Caliente, acá, acá en Cartago, sí. Eh, igualmente, pues eh, nos pueden contactar a, a nuestras páginas de Facebook, Innovaciones Paola eh, 01, eh, y también a los teléfonos, a WhatsApp 8507637, 6433, ¿verdad? Así, así sería. <risa> Perfecto. Muchas sí, gracias. Eh, no, estamos para servirles. Eh, hacemos productos con, con personaliz personalizados, perdón, a gusto a las del, del cliente. Eh, trabajamos diferentes técnicas y mm, estamos para servirles. Muchas gracias. Ah, bueno. Eh, bueno, mi nombre es Chile Guzmán y nos llamamos Taller Creativo. Somos tres estamos haciendo el emprendimiento eh, mi compañera Diana y otra muchacha que hoy no nos acompañó porque no podía se llama Alicia <risa> y lo que hacemos son artesanías en tela muñecas eh, bueno, todos los animalitos que están aquí, nomos cositas para decorar el hogar para las niñas, porcelana también trabajamos lana pero es que no trajimos hoy lana, pero también trabajamos lana y tratamos de tener productos para las fechas, digamos, para Navidad, para el Día de la Madre, para el Día de los Enamorados y, y tener así para cada época del año. Y del padre también. Ya casi, ya casi se acerca el día de los Enamorados. ¿Qué, qué productos eh, podríamos encontrar en ese momento? Estamos trabajando ahorita los nomos que vienen con mensaje. Vamos a hacer estos, estos gatitos que también se les incluye mensaje. Y tenemos otros proyectos, unos corazones en madera, este, en porcelana también vamos a hacer este, cositas para los enamorados. ¿Facebook tienen algún Estamos número? trabajando en la, en la página web, uh -huh. pero y, si no se pueden contactar conmigo. Taller creativo se llama y el número 84854583. Perfecto.